Un abrazo y un besote A mi amiga Kiara Romero Que me alegra que está muy bien de salud Está evolucionando muy bien Muy bien, eh, le hablé con ella eh, temprano eh, le pregunté cómo se sentía Y es bueno siempre darle un cariño A personas que yo también es bueno saber eh, eso. Que yo estimo mucho Que yo sigo su trabajo Y para mí es un excelente profesional Y le deseo lo mejor a ti y a tu niño Ay, Le sí. deseo lo mejor sí, sí, y, de de verdad, y espero que siga así recuperándote de verdad Dios verdad sí. haciendo Amén. el trabajo Señores, señores informaciones, cuéntanos Génesis oye ¿y cine yes. Por fin, después de dos meses, dos sem tres semanas Que no yeah, viene yeah. aquí Dios mío él Dios No viene aquí porque Todo él le Sudano. Vargas Lima, estaba, solicitando, eh, promesa, no, señora, ya, estaba solicitando. Está gordo, eh. Darwin, dígame! Sí, está sí, la sí, boda, sí, ¿de bueno eh, eh, se casa. Eh, está casado, eh. ¿Está gordo, sí? Sí, de no se casa. Si ¿Sí, tú me habías <risa> visto cuando yo entré aquí ¿eh? sí. Ah, no, Genesí no, no sabe. No no, no, no estaba en ese tiempo. Eh, fue fundación de Telenor. <risa> Buenas tardes, Darwin. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Los Osorosos después de tus autovacaciones. Buen día, Génesis. Yo tengo una agenda muy apretada, pero siempre hay tiempo para ver los buenos amigos. Aunque no le gusta coger tanta lucha con la gente. Pero bien, señor. ¿Por qué todos dicen eso? ¿Qué? Bueno. ¿Que a Génesis no le gusta coger lucha? Con la gente? No, yo no tengo... Yo, no, yo, Genesi, ya... yo no puedo interesarme mi vida. Yo tengo una vida... Eh, ocupada 24 horas. ¿Cómo voy a estresar yo, pues, gente? No, no. Hombre, no, que está en otro nivel. No, no. Yo vi que lo, la otra semana estaban hablando de Goku y Dragon oh, Ball sí, Z. Sí. Fuimos muy comentados. Mucha gente está de desacuerdo porque van a poner... A Dragon Ball Z con la voz, con otra voz que no es la misma. O sea, la gente dice, acá, pero si no tiene la voz que uno escuchó cuando era niño, entonces no tiene... Siempre al principio hay no un choque, gracia. pero después la gente se va No, a no, un acosurra. choque no, no, nadie se acostumbró con... La dar, gente se acostumbra. Con Dragon Ball Z no nadie se acostumbró. Se acostumbró ¿Cómo que no se acostumbra? Nadie se acostumbra. Se acostumbra. Por eso la película, la, la película tuvieron que tirar con la voz original, con la primera. Yo, yo, yo he dejado de verse... Porque, porque si no, nadie, nadie sí, iba a ver. A mí me no pasó eso con una que estaba viendo también. La película de Dragon Ball Z las tres el Broly, Freezer y, y la otra porque okay, entonces vez. si no hubiese la, salido la película con la voz original ¿tú no la hubies no visto? creo que va a tener el mismo impacto no pero con todo porque la gente lo exigió <ríe> <lo exige>. no <ríe> yo, yo, yo ni la iba a ver yo no voy a dragón boca si la anima. voz tú no la iba a ver no saber. yo no voy a dar un ignorante anima, mi hermano no ignorante no que la gente se identifica no es lo con mismo, la voz no, no, de no Goku. es el mismo confort o sea, pero la gente usted se identifica tiene, dice, mi hermano que aceptar que esa voz pues, de Vegeta quién ese sí, instituible, esa sí, sí. de David. Lo que no puede desaparecer es pues un no ni de pues no la historia. Lo que pasa, David, es que las ¿Cuál empresas. Es lo que pasa es que las empresas. Cree, dice, se ganan mil millones y millones, y a los que do, y a que lo que tienen su público, a los que hacen la voz, quieren pagar nochelito y, y, y menospreciarlo. Ah, no, porque sé que dobla la voz y ya. No. Y la voz es una esencia que convalida al personaje. Ah, tú, tú estás de acuerdo con eso, que sí, no lo valores. Que, con eso, que se valore no se y todo, todo cuadros, el mundo reciba pagar. lo que merece. Pero también hay actores y actrices, señores, Primera que me. se cotizan, llegan tarde al rodaje y eso. No, no, no. Entonces vale. le crean pro problemas a la producción. entonces que fue por entonces, dinero. La, la, la productora tiene que prescindir de sus servicios. Mira, David, eh, recuérdate fue por que dinero, tenés... porque pero yo estoy te voy a explicar por qué fue dinero. Global. Porque, mira, la serie right. Dragon Boy Kai, cuando pusieron la serie pusieron esa voz de Goku. Pero una página, pero... es que la eh. primero. No, no. Que primero. <risa> <risa> <risa> mira qué pasó. En la serie de Dragon Ball Kai, la que usted ve ahí en Network esa serie donde le quitan la voz original, la gente no le gustó, no tuvo una gran audiencia. Entonces, las películas iban a hacerlas con, con esa misma voz. ¿Qué pasó? La gente se quejó. Y le pagaron lo que, eh, lo que ellos merecían a lo de la René y a Mario Castañeda, que son las dos voces de Vegeta y Goku. Le dieron su chelito, como ellos merecían, y e hicieron las tres partes. Y es muy posible que hagan las cuartas. Entonces, ah, y también están haciendo la voz de Dragon Ball Super. Entonces, ¿por qué Netflix no pudo pagarle lo mismo que le está pagando esa, esa compañía? ¿Tú no lo ves eh, ah, en ¿tú no japonés? No ves, eh, eh. Cuando sale en japonés, ¿tú no lo ves? ¿Eh? Cuando sale no, en... no, yo nunca lo vi. Sal... Yo vi ¿Tú no, eh... no lo ves subtitulado? no, no. no, no. Yo no venía tampoco subtitulado. Yo lo veo como yo lo veía cuando era chavaquito. O incumigo. sea que tú eres de lo que espera cierta yo temporada. Yo no espero. No, no, no. La gente comiéndose en las redes sociales y tú no sabes lo que tú está ver, pasando. La gente, te comer, la gente te va a comer, David. La gente te va a comer en las redes. Que me coma, no, no te van a apoyar. La voz de Goku. No, pero yo no estoy diciendo que no. Lo que yo estoy diciendo es que yo voy a ver la película o los muñequitos con la voz tuya. Y es lo mismo, ¿eh? ¿sí? Y es lo mismo. Sabe? No es igual. Ah, pues entonces. Pero ya está ahí, eso es lo que hay. Eh, ¿Eh? No, no es lo mismo. Eh. No es igual, claro. No es el mismo Eso es como, como el Bad Boy. Yo, yo voy a ir con mi esposa a ver Bad Boy 3. Sin duda. Voy a ir de cajeta. Will Smith. Will, Will, Will, si Will, eh, Will Smith y My Lowry. Okay. <risas> si tú sacas Will Smith y Bad Boy 3. Will Smith. Y My Laure. Si tú sacas Will Smith de la película, en la parte 3, ¿cómo tú te vas a sentir, él? ¿Tú vas ah. a verla? Claro que no. Ahí te puedo dar cierto crédito porque... La, el 4 de julio uh -huh. le hicieron una secuela y no estaba Will Smith. Entonces, esa película tuvo una baja en lo que fue en venta. Ahora hay que atribuirle muchas cosas. Por ejemplo, el tiempo... Tú, que tú mismo que eres fanático de Rápido y Furioso, ¿fue igual con Vindice o sin Vindice? No, porque tú... ¡Ah! No, no, no, tienes que entender. Perdón. Tienes que entender ah, lo siguiente. Ya, David siga... Y es este, que este es un spin-off, o sea, una película aparte uh -huh. de la vida. Pero la gente no lo siente así. Y Shaw. Pero la gente no ¿verdad? lo siente así. Y Show, perdón. Pero la gente no Tengo lo siente así, igual cabeza. que cuando a dice a la, a la saga. Está ah, bien, pero cuando tú tienes que entender lo siguiente, por ejemplo. Se armó un reboot dentro de la misma familia de Rápido y Furioso, ¿verdad? Porque Don y esa gente no querían que La Roca aceptara ese contrato. De, de interpretar esa película Porque ellos son familia Y que debieron hacerla toda juntos Pero Si La Roca es el taquillero ahora Y quieren sacarle provecho Está bien Pero ¿eh? Sacar una película aparte Si a, a sí, La Mujer no, Mía yo, yo Hubo una rock. película eh. Hubo una Yo la fui a ver esa me, me gustó eh, Rápido y Frioso 2 No estuvo a La gente no le gustó Ni en la tres Y en la 3 No, no, no Cuando, cuando está en Tokio No, Tokio fue la 3 cuando está el tipo, el blanquito que está... Y el morenito, que ellos que, que están ellos dos. la gente como que dijo, eh, ya, bueno, la perreo, eso, después la parte de uno tan dura y no vino pues... todo esto. En realidad yo empecé a ver la película cuando la rock incursionó en... Ah, bueno, la yo la vi la desde el momento uno. Sí. No, ¿Fue la en uno. la cuatro o la cinco. la 1. Bueno, ¿eh? Se da el caso también con el Señor de los Cielos ahora, que dicen y estiman que está muerto. No sé si hizo su reaparición no ha tenido el mismo acogimiento. No, claro que no hay. Pero que no estamos hablando del acogimiento, sino del cambio de voces. Y, ahora bien. Y si nos vamos al hombre araña, que lo han cambiado como 600 veces eh, a Batman 700. No, porque ese, eso es, es otra cosa. Y ahora Superman. En eso que otra lo cosa. No lo de Goku es diferente, porque en, en Goku en la voz es mira, no una, es una es lo generación. Lo no. con la voz. Oye, oye. oye es no es, es lo mismo, que no es lo mismo, ni es igual. Claro que no. Es diferente. Y espere esa voz que venga. Ay, no, no es lo mismo. Una bobinita. Queda cinco minutos, no que David. ¿Qué podemos ver esto? hoy en el cine? No, en el cine no. Sería sí, en, ya su en, casa, ¿eh? en su casa, ¿verdad? una plataforma de streaming, Pero en el cine está Maléfica, si quieren, <risa> yeah. a verla. ahí Hubo ver, una primera aparición en claro, el 2014 <risa> y fue bien acogida y esperamos de que Maléfica 2 ahora continúe llevando la gente al cine. ¡Vamos!